Saludos, seguidores del día. Gracias a esta hora de la mañana, ya en las primeras horas. Inicia pues, un día violento. Eh, estamos justo en la vía del empalme E30. Como ustedes pueden ver, estamos en la E30. Este es el ingreso hacia el cantón Mocache. Allá vemos un letrero, una señalética... Bienvenido a Mocache. Al frente se encuentra la universidad, la finca La María, la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. La novedad, amigos, es que a cerca de las 05 de la mañana una pareja fue acribillada en este lugar. Una pareja es la primera información, indicios que la Policía Nacional en este momento se encuentra en la escena del crimen. Aún se desconoce bajo qué circunstancia habrían sido asesinados. Se trata de un hombre y una mujer aún no identificados. No están identificados. Esta es la información de última hora para nuestros amigos, internautas, seguidores del día que a esta hora se conectan a través de la señal de www.aldia.com.es Nuevamente hacemos el resumen para quienes se enganchan una pareja, un hombre de aproximadamente 35 años y una mujer, tal vez de otros unos 30 años, fueron o fueron encontrados sin vida justo en el ingreso a la entrada de Mocache. Acá hacemos la toma panorámica en la E30 vía el empalme. Este es el ingreso hacia el cantón Mocache. Y bueno, ahí vemos en el fondo unas imágenes de la escena de esta situación eh, que aún la Policía Nacional no ha dado eh, la versión oficial, recién eh, ha llegado, está tomando procedimiento, hay indicios balísticos, se está recabando información, el carro de medicina legal pronto... Llegará también por acá el cuerpo de bomberos de la ciudad de Quevedo. Bomberos de Quevedo eh, se ha hecho presente con todas sus unidades, como se trataba, de dos personas sin vida. Llegaron con las eh, ambulancias respectivas para socorrer. Sin embargo, cuando ya llegaron a la escena, los cuerpos estaban sin, sin vida. ¿no? Esta es la información de, ...de última hora para todos nuestros amigos... ...que se conectan a esta hora... ...de las primeras horas de este día... ...jueves... ...jueves... ...enero... Eh, ...marzo... ...jueves... ...marzo 2022... ...justo ustedes pueden ver las primeras auroras... ...ya del amanecer de este nuevo día jueves... ...y que nos encontramos en esta escena... ...nuevamente hacemos el resumen... Como ustedes pueden ver en nuestra producción, una pareja fue encontrada sin vida en Quevedo. En la entrada, en la entrada, límites. Este lugar aquí es eh, Quevedo y nos movemos un poco más. Ya es Mocache, justo donde funciona la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, la finca La María, en el ingreso al Cantón Mocache. Una pareja fue encontrada sin vida. Eh, en este momento, personal de la C. ...se encuentra ya en escena tomando procedimiento de este lamentable suceso... ...donde una pareja fue encontrada sin vida, sin vida en el cantón Quevedo... ...límite con el cantón Mocache, es así, ¿no? Podemos decir que fue en Quevedo, podemos decir que fue en Mocache... ...estamos eh, en la línea divisoria de los territorios de dos cantones... ...ubicado a unos 20 eh, al oeste, unos 20 al sur, está al sur... ...de la ciudad de Quevedo... ...el Cantón Mocache... ...Vía del Empalme... ...podemos tener imágenes allá... ...para enfocarnos un poco más... ...esta es la vía del Empalme... ...acá al frente... ...tenemos a la ciudad de Quevedo... ...estamos allí... ...a unos 5 kilómetros... ...de la ciudad de Quevedo... ...y bueno, este es el ingreso... ...hacia la finca... Eh, ...la universidad... ...la finca La María... ...y también podemos llegar aquí... ...al Cantón Mocache... ...por aquí nos vamos a Vinces... ...Palenque es una vía bastante transitada, la vía se encuentra cerrada, le retamos también a, la, a los conductores, eh, seguir largo hasta el anillo vial y coger la vía pues que va hasta la vía San Carlos-Babaoyo y tomar nuevamente el desvío hacia el Cantón Mucache. Información de última hora, amigos eh, seguidores del día, nuevamente hacemos el resumen de la noticia de última hora a esta hora de la mañana. ya ...vemos los rayos del sol, la iluminación... ...el cielo se ilumina... ...llegando pues el nuevo día... Para, ...para poder y tener idea, ¿no?... ...en este momento, como ustedes pueden ver... ...en este nuevo día... ...jueves, violento... ...aún se desconoce... ...bajo qué circunstancias... ...fueron asesinados... ...bajo qué circunstancias... ...se trataba de algún robo... ...no hay ninguna motocicleta... ...no hay ningún vehículo en la escena... Eh, no hay nada, eh, simplemente los vecinos eh, residentes de este lugar Escucharon detonaciones de armas de fuego Y bueno, luego se hizo pues el, la alarma de dos cuerpos sin vida En este lugar que justamente es donde hay una parada eh, Parada pues momentánea, no oficial Donde las personas generalmente esperan Esperan en este lugar para... ...para esperar los buses, ¿no? Llegó el carro de medicina legal a esta hora también... ...acabó de llegar el carro de medicina legal... ...para tomar procedimiento y llevar los cuerpos sin vida... ...hasta el centro forense de la ciudad de Quevedo... ...que estamos ubicados aquí a unos 10, 5, 6 kilómetros, ¿no? Esta es la escena que estamos en este momento... ...justo en el ingreso al Cantón Mucache se ha hecho presente toda la Policía Nacional, el equipo especializado, criminalística, para tomar procedimiento de este lamentable suceso, donde una pareja ha sido encontrada sin vida en el ingreso al Cantón Mucache Límites, en la zona de la entrada al Cantón Mucache, donde se encuentra la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. En el fondo eh, podemos ver a las personas allí. Un hombre vestí, viste pantalón jean azul, camisa negra. En tanto que la mujer viste también jean y una pequeña eh, blusa con escote. Eh, están vestidos, eh, cómodos, eh, como que intentaban viajar a algún lado. Eh, esto es la información que tenemos para todos ustedes, amigos. Aún no se ha logrado la identificación de los cuerpos de un hombre y una mujer en el ingreso al Cantón Mocache. Esta es la información de última hora para todos ustedes, amigos. La Policía Nacional está acá controlando también el ingreso, evitando eh, aglomeración de personas. Información de última hora, ya salen los, las primeras horas de... la primera hora de este día jueves. Gracias a quienes eh, se conectan a esta hora, amigos internautas. Estamos en el ingreso al Cantón Mocache, provincia de Los Ríos. Esta es la, esta es la E30 a, al frente que ustedes vienen. Son los carros que vienen desde el Cantón Quevedo, ubicado aquí a unos 10 kilómetros, está allá el Cantón Quevedo. Acá está el anillo vial. Ahí hay el anillo vial donde se toma para ir a Santo Domingo, para ir a Babaoyo o simplemente seguir largo hasta el empalme provincia del Guayas. Pero acá tenemos este ingreso que ustedes pueden ver hacia el Cantón Mucache. Aquí al lado está la Universidad también, Técnica Estatal de Quevedo. Y bueno, justo en la parada donde generalmente se espera buses, los transportes Mocache, Flor de los Ríos... ...aparecieron dos cuerpos sin vida, cerca de las 5 de la mañana... ...de acuerdo a la primera versión obtenida por la Policía Nacional... ...fueron encontrados eh, sin vida, un hombre y una mujer. Esta es la información, la escena que se registra... ...llegan curiosos personas a observar... Eh, ...sabemos que a esta hora inicia la jornada de trabajo de este nuevo día... La zona es altamente productiva, eh, se empiezan a movilizar las familias, los comuneros, trabajadores y empiezan a pues, eh, salir ya los rayos del sol de este nuevo amanecer donde lamentablemente aparecieron una pareja, no se trata de un hombre y una mujer sin vida en el ingreso al cantón Mocache, zona limítrofe entre Quevedo y ...este cantón vecino como es Mocache... ...donde también funciona la universidad... ...una extensión, o bueno, la finca... ...de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo... ...esta es la información de última hora... ...para todos nuestros amigos internautas... ...que nos ven a través de la señal de www.aldia.com.es... ...hacemos eh, el resumen... ...aún nos han sido identificados los cuerpos de los eh, occisos en este momento el hombre y una mujer no han podido ser identificados la policía nacional está tomando procedimiento de quiénes se tratan indicios balísticos bueno están eh, verificando la zona de la escena donde se ha suscitado se desconoce si se trató de algún robo dado que a esa hora todavía los carros que van al cantón mocache no tienen eh, frecuencia, ellos apenas desde las 6 de la mañana son los que tienen frecuencia, según el dato oficial que tenemos eh, nosotros, y bueno eh, habrían estado no hay ninguna motocicleta o algún vehículo en ese lugar si se trató de pronto de un asalto o robo, se desconoce realmente eh, el móvil de este lamentable suceso será la policía nacional que en las próximas horas tendrá que brindar información eh, en alguna conferencia de prensa para aclarar e informar a la comunidad sobre este lamentable suceso donde una pareja apareció sin vida, un hombre y una mujer en la entrada al Cantón Mocache, justo en este lugar, ubicado en la vía E30, ¿no? vía El Empalme, eh, ingreso al Cantón Mucache... ...para ubicarnos un poco mejor... ...amanece, está ya amaneciendo amigos... ...en estas primeras horas... ...de este día jueves... Eh, ...que hacemos nosotros también... ...alusión... ...informando sobre este lamentable suceso... ...donde una pareja... ...apareció sin vida... ...en el Cantón... Eh, ...zona limítrofe entre Quevedo y Mucache... ...en la E30 en el ingreso... ...como ustedes pueden ver acá... ...amanece... Ya las primeras horas de este nuevo amanecer y lamentablemente con este tipo de información donde una pareja apareció sin vida en el ingreso al Cantón Mucache. Amigos, esta es la información, nosotros vamos a hacer un corte, vamos a hacer un corte, estaremos nuevamente con nuevos reportes, una vez eh, que hayamos podido tener mayor información, identificación de las parejas de la pareja encontrada sin vida justo en este lugar que es el ingreso al Cantón Mocache, donde también está pues, la ciudad de Quevedo, se encuentra aquí al lado, es una zona conocida, ¿no?, en el ingreso al Cantón Mocache. La información de última hora, la escena que se registra a esta hora, amigos para todos ustedes a través de la señal de www.aldia.com celebramos 10 años también este primero de junio diario al día celebra 10 años en toda la uno de los primeros medios digitales que surgió en el año 2012 estamos celebrando igualmente anunciamos para este viernes al día circula, circula en su edición impresa este este viernes circulamos lunes, miércoles y viernes, amigos, así que pueden encontrar nuestro ejemplar en los principales puntos de ventas de, en toda la provincia de Los Ríos. Puedes publicar convocatorias, extractos judiciales, notificaciones, todo clasificados en nuestra edición impresa diario al día con circulación en Los Ríos. ...para que pueda estar totalmente informado... ...y brindarles los servicios... ...esta es la información de última hora... ...nuevamente amigos... ...quienes se enganchan... ...en nuestra plataforma... ...a esta hora... ...estamos en el... ...ingreso al Cantón Mocache... ...Provincia de los Ríos... ...Quevedo se encuentra... ...acá... ...este es Quevedo... ...y acá está Mocache... ...no, bueno, es una zona... ...el ingreso al Cantón Mocache... ...es la escena... ...donde una pareja... ...ha sido encontrada sin vida... ...de acuerdo a la información que tenemos... ...aún no han sido identificados, los cuerpos no han sido identificados... ...estamos pronto para recibir información de la Policía Nacional y Pueda. La víctima se, se trata de un hombre y una mujer, viste camisa negra, pantalón jean... ...en tanto que la mujer también un pantalón jean y una blusa floreada... ...de acuerdo al dato que tenemos para todos ustedes y que... Ya está acá la DINASEC, la Policía Nacional, pues todo su cuerpo haciendo el levantamiento, recogiendo inicio balístico, porque eh, se ha escuchado cerca de 16 disparos, según recibió información de parte de los vecinos, de las personas que ya están llegando también acá. Y bueno, no hay una motocicleta, no hay un vehículo abandonado, eh, se desconoce en qué eh, estarían ellos esperando carros, se trató de un intento de robo a un no se sabe con exactitud lo sucedido. Pero la información, ahora lo que tenemos, como en pantalla lo vemos, un hombre y una mujer han sido encontrados sin vida en el ingreso al Cantón Mocache. Esta es la E30 que tenemos aquí por el momento nosotros. Aquí funciona también la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Y esta es la escena que tenemos para todos ...ustedes amigos que están conectados a esta hora... ...en nuestra plataforma. Hacemos hincapié también, aún no tenemos identificación... ...la Policía Nacional está tratando de eh, encontrar ...indicios, identificación de los cuerpos sin vida... ...que se trata pues de un hombre y una mujer encontrados... ...en este lugar, donde se ve la escena... ...allá donde se encuentra el personal de la dinase. ...el carro de medicina legal también ya llegó a este lugar... ...para tomar procedimiento, levantamiento de los cuerpos... ...y esta es la información, la escena que tenemos registrada... ...en el ingreso al Cantón Mocache... ...para todos nuestros amigos internautas que nos siguen... ...a través de la señal de www.aldia.com.es... ...dos personas, o se trata pues, de un hombre y una mujer... ...que han sido encontrados sin vida esta mañana a las 5 de la mañana... ...han sido ellos encontrados... ...y este es el dato de última hora que tenemos para todos ustedes... ...podemos ver escena de las personas sin vida... ...que han sido encontradas en, en el ingreso al Cantón Mocache... ...amigos que nos ven, que nos siguen a través de la señal de www.aldia.com.es... ...gracias... ...a las personas que se conectan a esta hora... ...estamos ya en las primeras horas... ...en los rayos del sol... ...iluminan este nuevo día... ...hace pocos minutos estábamos a oscuras... ...ahora ya estamos... Eh, ...la oscuridad ya se va retirando... La, ...la tierra, el planeta sigue girando... ...y avanza el tiempo... ...avanza el tiempo con los minutos, ¿no?... ...y bueno, eh, nos acercamos más al sol... ...y por ende... ...y por ende recibimos la iluminación del astro rey. El planeta gira pues, ¿no? en sus 24 horas, tiene su rotación... ...y por ende pues, amanece en este nuevo amanecer, en este nuevo día. Por ende pues, podemos ver ya la... ...un poco ¿no? de astronomía que podemos dar nosotros. Esta es la escena, amigos. Nuevamente hacemos el resumen para quienes se enganchan a esta hora... ...se trata de una pareja encontrada sin vida... ...hoy en las 5 de la mañana vecinos habrían informado... ...alertaron al dq 911... ...que habrían escuchado disparos... ...disparos, cerca de 16 disparos... ...y minutos después eh, ocurrió pues el detalle, la alarma... ...donde aparecieron dos cuerpos sin vida... ...un hombre y una mujer... ...en el ingreso a la entrada al cantón Mocache... ...donde funciona la Universidad Técnica Estatal de Quevedo... ...aquí, en esta parada, en este lugar... ...y además, eh, lo que ustedes pueden ver... Eh, ...es acá, ¿no?... ...es Quevedo, aquí está Quevedo... ...al frente tenemos Quevedo... ...y aquí al lado está Mocache... ...para ubicarnos un poco mejor exactamente... ...en una zona limítrofe... ...pero estamos aquí a unos 10 kilómetros... ...al cantón Mocache... ...a 10 kilómetros del cantón Mocache... ...nos encontramos, del cantón Quevedo... ...y Mocache se encuentra acá... A unos eh, 18 kilómetros se encuentra el Cantón Mocache para ubicarnos un poco mejor a esta hora y quienes eh, se conectan en nuestra plataforma. Gracias a todos nuestros amigos internautas que ahora están conectados en nuestra señal www.aldia.com.es. Muchas gracias a todos quienes siguen nuestra señal, como siempre, a través de www.aldia.com. Punto ese. Bueno, esta es la escena que tenemos en el lugar, en la escena, en el lugar eh, que ocurrió, pues, este suceso donde ha tomado procedimiento ya la Policía Nacional, la DINAC, para tomar procedimiento en el levantamiento de los eh, cuerpos. Un hombre y una mujer han sido, pues, encontrados sin vida en el ingreso al Cantón Mucache. Información de última hora para... ...nuestros amigos que nos siguen, que nos ven... ...a través de la señal de www.com.es. .se. se está tomando procedimiento de este lugar... ...donde cerca de las 5 de la madrugada... de ...hoy jueves, escucharon disparos... ...y minutos después ocurrió pues la alerta... ...que se encontraron dos cuerpos sin vida... ...un hombre y una mujer sin vida... El hombre viste camisa negra, pantalón eh, color eh, crema, kaki eh, y una mujer también viste pantalón jean con blusa floreada. Esa es la información de última hora para nuestros amigos que, que nos ven, que nos siguen. Eh, la Policía Nacional está identificando los cuerpos y en breve pues, serán llevados hasta el centro forense de la ciudad de Quevedo para los trámites de ley. ...que se puedan seguir... ...la información para todos ustedes... ...a través de la señal de www.aldia.com.es... ...amigos, desde el lugar, el sitio donde ocurre... ...la escena que se está presentando en este momento... ...una pareja fue encontrada sin vida... ...en Quevedo, zona limítrofe... ...con el Cantón Mocache en el ingreso... ...para ubicarnos un mejor, ¿no? ...aquí nuevamente hacemos a la gente que a nuestros internautas que nos ven, que nos siguen y que se ubiquen un poco mejor. Esta es la E30, vía Quevedo, el empano, y por aquí también, bueno, toma el nombre para ir hasta la Tacunga, Cotopaxi, provincia de Cotopaxi. Esta es la escena, aquí tenemos la E30, allá tenemos el, el anillo vial, ahí hay un puente, el anillo vial, donde toma pues, eh, el, la vía que va hacia Santa Domingo, Santo Domingo, Quito o... ...hacia eh, Babaoyo, Guayaquil... ...o si no, Largo, para irnos al Cantón El Empalme. Esta es la ruta, los vehículos están siendo desviados por el anillo vial... ...para que sigan la ruta hasta Babaoyo o hasta el Cantón Mocache. La información para todos ustedes a través de la señal de www.aldia.com.es... ...amigos que nos ven, bueno, ya está amaneciendo... ...está eh, amaneciendo a esta hora... ...ya eh, vamos a ver, ¿no?... ...está amaneciendo, llegamos oscuro todavía en la noche... ...la oscuridad va retrocediendo, el sol, la tierra gira... ...y bueno, y nos vamos iluminando, ¿no?... ...y va tomando temperatura nuestro lado... ...donde nos encontramos en Latinoamérica, en Sudamérica donde generalmente no en otros países como la Argentina, Argentina, Brasil, ellos están adelantados en el uso horario por dos horas. Es decir que ellos ya tienen allá las 8 de la mañana, las 9 de la mañana van a ser, mientras que nosotros tenemos las 6 de la mañana. Amigos, muchas gracias por estar conectados. Vamos a hacer un corte, nos vamos. Este es el primer resumen que hemos eh, tratado de comunicarles a todos ustedes en este lamentable suceso donde una pareja fue encontrada sin vida en el ingreso al Cantón Mocache, provincia de Los Ríos, zona limítrofe, con Quevedo. Es a las 5 de la mañana, vecinos informaron que escucharon detonaciones de armas de fuego y luego fueron alertados de dos cuerpos sin vida, de un hombre y una mujer sin vida en este lugar y que aún no ha sido logrado identificado. Esta es la información de última hora que tenemos para todos ustedes. La DINAC, La Policía Nacional se encuentra... En la escena realizando los levantamientos de información, indicios balísticos tomando, dado que se ha encontrado en la escena casquillos de armas de grueso eh, calibre. Esta es la información para todos ustedes a través de la señal de www.aldia.com.es. Muchas gracias a quienes siguen nuestra señal a esta hora. Nos vamos eh, esperando lograr tener ya, eh, recabar información de quienes se trataría la identificación de las personas, del hombre y de la mujer que han sido encontrados sin vida en el ingreso al cantón Mocache, provincia de Los Ríos, zona limítrofe con la ciudad de Quevedo a esta hora de la mañana en nuestra señal que hacemos y levantamos esta señal en vivo para todos ustedes a través de www.aldia.com. Toda la información actualizada la puedes encontrar ya en nuestro sitio web www.aldia.com.es Además, eh, alertamos también a nuestra comunidad. Diario al día circula tres eh, veces en su versión impresa: lunes, miércoles y viernes. Así que espéralos en los principales puntos de venta diario al día, donde puedes anunciar también extractos judiciales, notificaciones y todo lo que sea el aviso publicitario que puedas eh, tener y encontrar con Diario al día en la provincia de los Ríos. Circulación. Celebramos. Celebramos también. Bocache, Bocache. Celebramos también. Bueno, Mocache, ¿no? Estos son los buses que van al Cantón Mocache e ingresan por, por acá. Por ende, vemos este tipo de escena. Amigos, nos vamos. Muchas gracias. Escena que tenemos a esta hora. ...en la ciudad de Quevedo, zona Limítrofe, con el Cantón Mucache... ...donde una pareja ha sido encontrada sin vida, ha sido encontrada sin vida... ...en este momento la Latina se toma procedimiento, toma procedimiento... ...para recabar información de lo encontrado en esta escena. Muchas gracias, vamos a volver a conectar y vamos a lograr, eh, esperemos... ...en las próximas minutos, horas, encontrar la identificación... ...de los oxisos. Un hombre y una mujer fueron encontrados sin vida. Cerca de las 5 de la mañana, vecinos del lugar informaron a la policía... ...que escucharon detonaciones de armas de juego... ...y luego ocurrió pues, la alerta al EQ-911 de dos personas sin vida. En este lugar que fueron encontrados, la Policía Nacional se ha hecho presente... ...toma procedimiento de la misma para tomar eh, datos, investigan... ...y luego pues brindar información... ...la Policía Nacional dará una conferencia de prensa... ...en las próximas horas... ...sobre este lamentable suceso... ...aún no identificados la pareja... ...la Policía Nacional no tiene identificación... ...es la información que tenemos de última hora... ...para todos de todos ustedes amigos... ...que nos siguen a través de la señal de www.aldia.com.es... ...la ciudad de Quevedo... Eh, ...ya estaría sumando 50 personas... Eh, fallecidas o asesinadas por hechos violentos que ocurren o, o está pasando eh, de acuerdo al dato que tenemos, cerca de ya son 50 personas los fallecidos ocurridos por hechos violentos en lo que va del año, eh, estamos detrás, Guayas lidera, luego Manabí y Los Figo está detrás de las provincias más violentas de personas asesinadas por arma de juego según el dato oficial que tenemos registrado en la base de datos de aldia.com.es. Amigos, nos vamos, nos vamos, vamos a lograr y vamos a levantar nuevo, nueva, nueva señal, indicios noticiosos una vez que tengamos la identificación de las eh, eh, parejas eh, básicamente encontradas sin vida en el ingreso al Cantón Mucache. Estamos conectados a través de la señal de www.aldia.com.es. Ya amaneció, tenemos ya las primeras horas de este nuevo día, jueves, año 2022, donde nuevamente los ciudadanos riocenses se han despertado con esta lamentable noticia donde una pareja ha sido asesinada. Muchas gracias, amigos. Vamos a volver en una nueva señal en vivo para todos ustedes a través de www.aldia.com.es. Mayores datos e información lo puedes encontrar a través de nuestro sitio web www.aldia.com.es Los invitamos a seguir en todas nuestras cuentas, en Twitter, estamos en Twitter como .com ese Igualmente en Instagram, estamos en Facebook y estamos en TikTok. Síguenos también en YouTube, en, en nuestro canal Aldia Noticias para todos ustedes. Amigos, excelente día, excelente mañana estaremos nuevamente levantando una nueva señal en vivo para brindarle mayor información. Será hasta pronto.